Hola, buscadores. Creo que ya es algo de sobras conocido por todos vosotros que mi leitmotiv, el motivo por el cual hago todo lo que estoy haciendo actualmente, es ayudar a la humanidad a dar el paso adelante necesario para seguir avanzando en el camino evolutivo. Y ese paso adelante trae y traerá más paz a este mundo, necesitado de ella, ¿eh? de manera evidente. Para avanzar en ese camino evolutivo es necesario ser conscientes de nosotros mismos, de quiénes somos, y también de las leyes evolutivas involucradas en el desarrollo de la conciencia. De ahí que mi esfuerzo se dirija a la enseñanza, la transmisión de los conocimientos que he podido alcanzar respecto a la sabiduría esotérica y la constitución del universo sutil. Lo que he constatado en mí mismo el aprendizaje de esas leyes universales me ha aportado cada vez más paz, más serenidad y un mayor conocimiento de mí mismo en profundidad. Es lo que intento divulgar en todo lo que hago. Por eso fundé la Escuela de Sabiduría Online, después de comprobar que con ella podía llegar a más buscadores de todo el mundo que con los cursos que daba presencialmente. Siempre he intentado conseguir facilitar al máximo el acceso a mis conocimientos, a cualquiera que quisiera recibirlos. Y aunque como todo el mundo tengo mis necesidades económicas de subsistencia, con lo cual mis cursos, mi tiempo y mi dedicación no pueden ser gratuitas, como a mí me gustaría. Aparte de mantener unos precios lo más asequibles posible, también he ido buscando fórmulas para facilitar ese acceso al conocimiento, incluso a las personas con más dificultades económicas. Por eso desarrollé el programa de buscadores, con todas sus ventajas. Económicas, sí, pero mayores todavía en cuanto a posibilidades de aprendizaje. Y ahora, con diversas modalidades, para que más buscadores puedan acceder a él. Eh, sí, ya sé que me enrollo más que una persiana, pero para mi mente de quinto rayo es necesario que se entiendan racionalmente los motivos de mis actuaciones. Pues bien, acabo de inventarme... Una nueva manera de poder acceder a mis conocimientos, incluso para quien no tiene poder adquisitivo suficiente. Es decir, de manera gratuita. Vamos a jugar y aprovecharemos una herramienta existente dentro de las llamadas redes sociales para que nos rinda a nosotros y nos permita alcanzar ese objetivo. Probablemente todos habéis oído hablar de la monetización de los vídeos de YouTube. Muchos influencers están ganando dinero, algunos incluso mucho dinero, porque YouTube les da dinero por las visualizaciones que tienen sus vídeos. Como también sabéis, yo me he negado desde el principio a monetizar mis vídeos de conocimiento. Mis enseñanzas las transmito en los vídeos de mi canal de manera gratuita y sin publicidad entrometida. Eso seguirá así. Pero voy a crear una lista de vídeos específicos, que se van a saltar esa norma. Y sí, van a ser monetizados. Es decir, incluirán publicidad. Y si vosotros miráis esos vídeos, con el tiempo YouTube hará que yo reciba algo de dinero. No creo que sea mucho, pero espero que sirva para el propósito del que os estoy hablando. Y ese dinero, por entero, tenéis mi palabra, se invertirá en conseguir que os sea más fácil y más económico, poder acceder a mis otros cursos y enseñanzas, con total transparencia. Pero no estoy hablando de algo futuro, no, ya sabéis que yo soy bastante lanzado, la que tengo una idea la pongo en práctica y se acabó. No estoy diciendo que cuando yo gane, os daré de lo que gane, no, no, estoy diciendo que desde ya voy a apostar a que el universo, y vosotros, como manos del universo que sois, van a hacer que esta iniciativa funcione. Para el bien de la mayoría, como siempre. Así que, de momento, voy a empezar con un juego. Un simple juego con el cual podréis ganar y acumular dinero. Aunque no dinero en efectivo, sino en forma de la moneda virtual GDS. Gotas de sabiduría. No estoy hablando de criptomonedas, ¿eh? Sino de una moneda virtual que solo sirve y tiene valor en la escuela de sabiduría y que puede intercambiarse por servicios de pago de la propia escuela. Cada vez que juegues al juego que te propongo, vas a ganar GDS y puedes ir acumulándolos hasta que tengas la cantidad que desees y luego los podrás usar para pagar un servicio de la escuela. Un ejemplo, que será el primero que se desplegará, es que cuando tengas 20 GDS, podrás usarlos para pagar la suscripción a Buscador Violeta de mi escuela el cual tiene un valor de 20 euros al mes. Fijaos que yo hago una equivalencia de un GDS igual a un euro. El juego será muy simple. Cada día subiré un vídeo corto a mi canal de YouTube. Solo tienes que estar suscrito a ese canal, mirar el vídeo y descubrir cuál es el símbolo que aparece allí. Siempre será un símbolo de crecimiento personal y espiritual, astrología, numerología, rayos, chakras, meditación, reiki, da igual. Una vez ya sabes qué símbolo es, vas a la página de la escuela, escuela de sabiduría.online, donde está el juego y contestas a la pregunta que se te hace sobre ese símbolo. Si lo aciertas, ya tienes un GDS acumulado en tu cuenta, ya tienes un euro, que no te ha costado nada más que. Un par de minutos, no <ríe> sé lo que tardes en ver el vídeo, que es corto, será siempre corto, y luego entrar en la web y contestar la pregunta. Así de simple, sin complicaciones, sin compromisos. Es un juego en el que aprenderás o reforzarás lo aprendido en estos temas y que podrás ganar monedas que, que usarás o podrás usar para pagos dentro de la escuela sin tener que usar dinero en efectivo. Iniciamos, pues, una prueba del funcionamiento de este sistema. Y si vemos que funciona bien, de momento con la posibilidad de pago de la suscripción violeta, iremos ampliándolo a diferentes servicios y cursos de la escuela. En realidad, todo dependerá de vosotros, de vuestras visualizaciones de los vídeos, de vuestra participación en el juego. Sinceramente, por mi parte, mi deseo es que funcione muy bien y los ingresos por YouTube aumenten tanto que pueda dedicar buena parte de mi trabajo de divulgación a vosotros de manera totalmente gratuita. Como os he dicho, hay y habrá total transparencia en cuanto a las ganancias que haya. Os mantendré informados. Ya lo sabéis, a visitar la lista de vídeos de Gotas de Sabiduría en mi canal. Y si tenéis cualquier duda, pregúntadmela en los comentarios de este vídeo. Con mucho gusto os la resolveré lo antes posible.